Hola queridos laicos de la Unión Venezolana Occidental, tenemos una cordial invitación que hacerte para el tercer Congreso de Líderes de Personas con Discapacidad. En esta oportunidad lo vamos a celebrar en la ciudad de Mérida, del 23 al 25 del mes de septiembre. Tenemos un invitado especial, la doctora Taida Lucía, quien es la directora del Ministerio de Sordos en España. Esperamos de tu asistencia para esta hermosa celebración Recuerda, del 23 al 25 del mes de septiembre en la Ciudad de Mérida Comunícate con tu pastor